Y ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, voy a dejar mute, esto es de abajo. Yo quiero crearle a estas tracks los, el análisis, Creo, quiero analizarla de la misma manera como analicé los temas anteriores. Bueno, entonces doy doble clic, por ejemplo, en el track, es lo mismo que yo seleccioné a todas las tracks, ¿sí? Sí, bueno, voy a dejar por ejemplo seleccionar esta y le voy a dar doble clic aquí al track y me la selecciono a todas. Se tendría que volver amarillo. Eso. Y ya las tengo seleccionadas todas. Ahora le voy a dar a Label Processor. Y bueno, le voy a decir que me analice de la misma manera estos track. Bueno, entonces le voy a dar OK y me los comenzará a analizar. Sí, uno por uno los empieza a analizar. Y bueno, lo que, lo que me interesa de esto es que puedo ver también los picos a los que llegan, eh, el rango dinámico, sobre todo es lo que, el que más me, me interesa. Pero hay otra cuestión que yo mm, he querido crear, es poder tener lo que está escrito un poco más grande. Yo no quiero con lupita ir a ver allá qué, cuánto es que dio. Sí se ve bastante pequeño. Y bueno, aquí vamos a dar los preliminares para el tutorial que prontamente llegará sobre los subtítulos. Y bueno, esto es una cosa muy, pero muy bonita. Preparaos. Aquí vamos a ir a Extensions y... No, Extensions no, perdón, aquí Show Action List y vamos a escribir Window no bueno vamos a abrir esta si sí, coloqué wind que es viento pero es window eh, y vamos a abrir este un, uno uno de estos cualquiera pero yo voy a abrir el de eh, regiones y nombres Mike, eh, marcas regiones y regiones nombres y le digo Run. ok perfecto entonces, lo que yo quiero hacer es que me cree... O sea, se puede hacer lo siguiente, ¿sí? Yo puedo aquí colocar track names. Vamos a ver si se puede. Mm, no, aquí no se puede. No, estoy diciendo una guada. Esto es en, en el otro tutorial. Bueno, no me quiero adelantar. Volvamos atrás aquí. Marcas y regiones, ¿sí? Entonces, aquí se me tendría que ilustrar eh, el nombre... Del, del file, ¿sí? Pero para poder hacer eso, tengo que crear el. el, el pues el file, ¿no? Eh, la región. Yo quiero hacerlo de manera rápida sin estar quemándome tanto tiempo, ¿sí? Entonces selecciono dobles. Eh, doble clic en el track. Selecciono todas. Voy a Actions, Show. Y voy a escribir: A ver, mmm, región Name, Item. O sea, son las palabras claves para encontrar ese comando. Y al que a mí me interesa en particular es este que está aquí abajo. ¿sí? Create region form, select item, name it, with. take. Quiere decir, créame a una región mmm, del, donde, de los ítems que he seleccionado con el, con el nombre de ellos. ¿sí? Ok, ya los tengo seleccionados todos. Le voy a decir run, que es correr. Y ¡fum! Ta, ta, ta, ta. Aquí me apareció el nombre listo. Bueno, lo voy a colocar aquí abajo para que se vea más grandecito. <ríe> y bueno, voy a hacer una cosa aquí. Voy a insertar un track. No, es más, voy a hacer. Les voy a confesar aquí una de las cositas que hago para analizar. Para mis sesiones de análisis. Entonces, yo tengo aquí un template especial. Donde tengo estos dos plugins, Span Plus, es para analizar las frecuencias. Y bueno, otras, aquí también tengo el RMS. Y bueno, y veo otras, eh, tengo el Meter aquí para ver la correlación. Bueno, pero lo que más me interesa es ver las frecuencias, generalmente en este, y aquí ver el rango dinámico. Este es un excelente también plugin. Aunque este es, los dos son apagamento. Este es VisLM de Nudgen. Y bueno, voy a enviarlo por acá. Y bueno, dentro del track de, de análisis, lastimosamente tengo que no enviar el sonido por cuestiones de no violar derechos y me borren después el bendito, <ríe> el bendito tutorial. Entonces, para evitar evitarnos problemas, voy a, a reproducir esto sin, sin necesidad, sin escuchar el audio. ¿sí? Bueno, aquí no lo estoy viendo bien porque bueno, vamos a voy a utilizar otra ventana. Una ventana que es la que yo utilizo para, para análisis. Coloco el máster a este lado y bueno, aquí sí vuelvo, puedo abrir clic derecho, spam y después clic derecho pum, y ahí se me abre. Bueno, y, y bueno, ¿qué, se, ¿qué pasó con, el, con las notas? vamos a ver otra vez ab abrirlo, por eso es bueno tener también un not, not, eh, window, not, es aquí. este es, es. bueno, RAM. ahí lo tenemos, le voy a decir docket y bueno, lo voy a poner aquí abajito para que se vea bien y bueno, como vemos lo que sucederá es lo siguiente yo voy a poner a reproducir aquí y bueno digamos que estoy escuchando la canción y me puedo alejar un poquito para, para oír un poco más desde lejos y, y puedo visualizar rápidamente bien cómo se llama la canción I Frodo sé que los picos llegan a cero que el pico del RMS es a menos 5.4 y que el rango dinámico es de 14.7 dura 8 minutos la canción bien Aquí, bueno, lo voy a adelantar un poco. Sí, bueno, me acerco un poco aquí más. Vemos que cuando termina el tema y va a pasar al siguiente, aquí abajo va a cambiar también. Fun, ahí cambió. Sí, ya tenemos la siguiente canción. All Friends Stand Versions. Bueno, sabemos que aquí es picos a menos 0.3 rms a me, pico menos 7.1 y rango dinámico es de 20, bueno aquí ya es un rango dinámico más amplio bueno aquí yo me, muevo, me voy observando también la, can, la canción, el tema y voy más o menos viendo cuando está todo el conjunto tocando cuáles son las frecuencias más altas que tocan y todo, bueno me voy analizando así la canción, esto desde el modo, de, modo visivo es un modo de entrenarme que estoy que estoy haciendo y bueno lo comparto con ustedes por si alguien eh, lo quiere hacer también de esta manera yo estoy tratando de analizar este tipo de música porque es la que actualmente me interesa bueno aquí vemos que, que cambió también el siguiente tema y también me cambió abajo porque me va leyendo debajo de, de cada de cada región Sí. Bueno, yo, como está diciendo, yo estoy analizando este tipo de música orquestal de, de, de película porque la que me, me fascina, en este, me apasiona más en este momento. Pero si ustedes quieren analizar rock o pop o, lo que, o música criolla o lo que quieran, lo pueden hacer de la misma manera. Bien, ahora, eh, como hemos visto, ya hemos creado... Bueno, pero aquí voy a dar stop y vamos a hacer una cosa. Porque bueno, hemos creado ya. Eh, ya tenemos. Ya sabemos cómo analizarlas, ya sabemos cuáles son los comandos, sí, como vemos este de acá. Eh, voy a pausar un momento el video y ya continúo. Un momento por favor.